Buenos días gente, estoy en el coche, un domingo, levantarse a las 7, no mola, pero hay que hacerlo. Estoy aquí porque, bueno, como ya habéis visto en el título, pues vamos a decorar Merinia Couture, que es el negocio que tenemos mi madre, mi hermana y yo. Es un atelier de moda en Elche, así que nada, pues ya ha llegado esta época, esta temporada, y hay que hacer las cosas como tocan, ¿no? Nos vais a acompañar en el día de hoy, y let's go, que llego un poquito tarde. Bueno gente, ya estoy en Merinia Couture Vamos a ponernos manos a la obra Me van a enseñar una foto lo que hay que hacer Y lo sé hacer perfectamente Voy a enseñar la foto Vale, tenemos que hacer esto con estas cajas Que veis por aquí Y después quedaría así, ¿no? Lo intentaremos vale. que quede así. Tiene que quedarse así Así no, se va a quedar a nuestro rollo ¡Se va a quedar mejor! ¡A no Thank you. La pirámide esta, que es el arbolito. Nos han subido en realidad dos, pero bueno, así queda bastante mejor, como que da la sensación de que es como más alto. Así que ahora con todo esto, que es papel craft, tenemos que ponerlo así como lo está poniendo mal, así por todo el árbol. Bueno, pues ahora mientras yo termino de hacer el arbolito y mi madre me está preparando más churros de estos para poner alrededor todo Lo que va a hacer mi hermana, Explíganos qué es Es una señal del polo norte ¿Sabes? De señal... couture De meridia couture ¿Y cómo la vas a lo hacer? Lo vamos a hacer con materiales reutilizados y restos que teníamos de cosas anteriores Esto es un palo de las telas Esto es un cartón pluma Y ya está, esos son los materiales que vamos a utilizar Ya está, sí, luego a ver ya, cómo ya, queda ya, Venga Ya tenemos las dos señales, y ahora las vamos a poner aquí de ahora, con alguna manera, que la verdad es que no lo he pensado. Toma. Es de doble cara, como siempre. Todo no, se esto funciona. se cae. Esto yo creo que a lo mejor es hacerle dos agujeritos aquí, pasarle un cordoncito. Brida. y brida. Ya, había pensado en una brida, pero una brida demasiado Increíble. campestre. ¿Todo reutilizable. ¿No tenemos brida? ¡Sí tenemos brida! La vida y el precinto lo soluciona a todo, eso es un tip Bueno, pues ya he terminado el arbolito Y os voy a enseñar cómo ha quedado Y ahora pues nada, le vamos a poner todo el tema de la decoración y todo eso A ver qué tal se queda Pero vamos, que tiene buena pinta Pues ha quedado así Se va, se va a caer un poco, creo yo Que eso no está estable que le pongo? Como lo habrán hecho en el Pinterest Mira, no, no, se, no se cae ¿eh? Pero cómo lo has hecho Es bastante estable Ah, que las la la has pasado por en medio ¡Ah, no! ¡Ah, claro! Bueno, pues vamos a darle a la decoración. Fin, fin, fin, fin, fin, fin. ¿Te imaginas haciendo así? Sí, sí, sí, ya. Todo. Bueno, pues así ha quedado el arbolito super mono hecho a mano Con materiales reciclados Dale. Con materiales reciclados he Hecho a mano <risa> Vamos a subir esto y vamos a colocar regalitos por aquí Colgando y una cortina de luces que la tenemos por aquí también ¡Ole la mamá fruta! Papelitos envueltos en papel de patrones para reciclar es ¡Qué monos! Mola. Bueno, pues ahora la mamá Fructuilla vamos a hacer lo de los regalitos, a ponerle las cintas. Para que parezcan regalitos de verdad. Claro, porque si tú dices ¡Oh! Un cuadrado... Oh. vamos a hacer con esto. Vamos a ponerlo en la ventanita de ahí y luego en las demás pondremos los regalicos que hemos estado haciendo, que son estos de aquí. Pues así han quedado super monos, ahí este se ha doblado por aquí un poquito. Igual te te, te gusta, mamá? Bolita, ¿no? Sí, pero queda un poquito raro, sosico. Gente, no se ven, pero están ahí Primero va la nieve o primero va la, la nieve Porque si luego cuelga los regalos, regalos son de nieve Primero a la nieve ¿Ves? ¿Quieres hacerlo ya, eh? <ríe> voy a echar la nieve? Yara, apuérate ah, ya por favor Que tiene que ser de agradao Que no sé qué deseo, por Dios Sí, sí Llega mi momento favorito Echar la nieve de espuma Espérate, porque voy a poner todos Para oh. robar los regalos Toque, toque, toque, toque Tuki tuki tukita, apúrate, Melania Quiero echar la nieve ya. ¡Toma! Llega el momento más esperado: echar la nieve aquí. Y vamos a darle, a ver, primeras impresiones. ¡Lara, tío! ¡Lara, tío! No estás siendo una grafitera. ¿Estás echando nieve? ¡Melke! Que te lo juro que he hecho un montón, eh Esa es una esquina, Mel, te lo juro Mira Mira, es que Esto sí, esto Claro, ¿pero es que no, así no? Intenta, intenta ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ves? ¿Eh? qué te Que siempre soy yo la lo de las cosas mal la he no. Madre, mira ¿no? Sí, ¿no? Me, lo he movido y demás de tú sabes Agitá bien, bien. Te voy a echar un poco más, a ver Pero medio me dio, no medio no Es que mira lo que tío, sí, qué Si haces así Wow. ¿De, ¿De dónde las has comprado, tía? Igual es que está falluco esto, no, ¿no? es que, a ver si no has comprado la nieve que es? Pone copos de espuma, yo creo que sí Copos de espuma hay gente No te de Copos de espuma spray Claro, esto no se seca En plan, esto no está bien Vale, pues ya está Tanto tiempo pues es esperando eso? este momento Bueno, no pasa nada De los errores se aprende Hay que comprar otro, diferente Bueno, pues actualización de cómo ha quedado antes de irnos Aquí hemos puesto las lucecitas con los regalitos sí. Aquí está el arbolito y aquí hay copitos de nieve. Ahora estamos viendo cómo poner esas estrellitas que yo las había colocado debajo de las cosas. Y al revés, ¿les has puesto las la pilas? De doble cara ahí detrás, un poquito en la punta. Es que luego la viento. ¡Uy! Uy, uy. Que son de colorines. ¡Qué barbaridad! <risa> ¿No te gusta? Yo, yo lo veo, Chuli. Es que, tío, tiene sí, no. color verde. Verde feísimo. Navidad amigo. Estamos en el Che. El leche es verde, palmera, verde Literalmente lo que habéis visto en 3, 4, 5 minutos, no lo sé Lo hemos hecho en 4 horitas, vámonos Y aún no hemos terminado, así que el siguiente día volvemos Y lo terminaremos, así que podemos ver cómo queda finalmente Día 2, mi gente, ya estoy en el coche Menudo frío hace, me cago en todo O sea, el coche está congelado Hoy es un día raro, porque es la primera vez que voy a conducir lloviendo no me gusta nada, pero hay que hacerlo la suerte es que hoy es fiesta, hoy es día festivo entonces no hay mucho tráfico por lo que he visto el caso, vamos a arrancar y nos vamos y nos vemos en Merinia, por cierto sí voy con el mismo peinado que el otro día porque es que el otro día iba a grabar un reel, me puse este peinadito y tal, porque el pelo suelto es como que no me veo muy bien con el pelo suelto, y pues claro no lo grabamos, así que hoy me ha tocado volver a repetir el mismo peinado, let's go, arrancamos y nos vamos estamos ya en Merinia de buena mañanica. Y vamos a echar la nieve, que es mi paso favorito. Que me quedé el otro día con ganas. Así que tenemos esta nieve, que esperemos que sí que sea la buena. Snow spray, nieve decorativa, tiene que ser. No es para fiesta de la espuma. Bueno, vamos a echarla. Bueno, así ha quedado la nieve. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, da. Luego la mamá ha añadió unos cuantos regalitos más, porque esto estaba un poco pobre. Ahora le pondremos bolitas, que he seleccionado de aquí. De todos los colores, pero estamos poniendo colores dorados y blancos. Así que he seleccionado estas. Que pueden quedar muy bien, son las más grandes que no cabían en el árbol. Luego por aquí hay más nieve. Por aquí también... Esto nuevo que lo ha añadido Mel. Aquí en esta ventana están estas luces. ¡Ole! ¿Y ahora qué estás haciendo? Poner ganchos para poner la pola. Y ha añadido esto también. Sí, por detrás de Bueno, Dale vuelta. Ahí. ¡Oh! ¡Money! Y el árbol ha quedado así que le hemos añadido unas cuantas cosas más. Y Mel ha cosido aquí. Súper mal, tío. ¿Por? ¿Qué Porque está muy mal cosido. Pero si ¿sí no se ve, esto. esto. Que, no ah, bueno, ve. por detrás sí, porque por delante intenta que se quedara curioso, aunque no está curioso Ah, se ve súper bien Vamos a abrir la ventanica para ver si se ve bien yo lo veo súper mono Está perfecto Qué lástima que en cámara no se aprecie igual, sí, tío sí. Ah, mira, desde aquí se aprecia mejor ah, sí, sí, Lo que pasa es que la de Versace no se ve mucho, eh Bueno, da igual Mientras esta se vea bien Eso es <risa> Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser ir la Mama Fructu y yo a comprar Porque estos son los cartelitos que hizo Mel el otro día Y lo que vamos a hacer ahora, la Mama Fructu y yo Es irnos a comprar los colores para hacer las letras Estamos aquí comprando las cartulinas Que vamos a coger estas, pero son de color y necesitamos adhesivas, así que estamos entre varias opciones. Eso es, eso es clave, ¿eh? y esa con pegamento, y ya está. Aquí tenemos las letras que ha imprimido Mel para hacer las plantillas. Ahora las recortamos y las haremos en este, que es el papel al final que hemos comprado. Hemos comprado también este um, pegamento, y ese sería el palo donde irán los eh, cartelitos. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí tengo las bolitas Vamos a colgar las bolitas ahí ya súper mono Bueno mi gente, pues ya hemos terminado de decorar El atelier La decoración bastante sencillita pero es navideño y hay cositas que os voy a enseñar. Lo malo es que ahora mismo es de día y no se ve muy bien. En plan, no se aprecia como aprecia en persona o como se apreciaría a las 7 de la tarde. Que una de las cosas buenas, yo diría que la única de que sea de noche pronto, es esa, que se va a ver antes las luces. En esta ventana, pues tenemos los copitos estos que están así colgados. Y aquí no hemos puesto nieve porque, como está aquí la cortina y todo eso. Luego en este escaparate es el de los regalos con la nieve. Hemos añadido bolitas y para que veáis cómo se ven las luces, pues así. Pero ya os digo que esta tarde, pues se vería mejor aquí hemos añadido la corona después hay la nieve nieve ahora os enseño cómo ha quedado el cartel aquí lo que os he enseñado antes el árbol que faltan las luces bueno voy a enchufarlo y luego aquí también están estas luces ahora lo grabaré desde fuera porque es que de dentro se ve raro y ahora en el mostrador tenemos esto que es lo que pusimos el otro día de las estrellitas y os voy a enseñar cómo se ve desde fuera ya y ya cortamos voy a enseñar el cartel que no os lo he enseñado mirad qué mono sí ha quedado el cartel Sería súper mono la verdad No sabemos si ponerle nieve ahí en el pie Estamos ahí un poco dudosas Pero bueno, hay Meriña Couture, Polo Norte Feliz Navidad Todo así pegadito, súper bien Por fuera, aquí sería el primer escaparate Que veis con la cortina se ve mucho mejor con las bolitas de Dior, Merinia, Chanel, etcétera. Qué chulo, eh. Queda súper bien. Y hace juego con el borde de, de detrás, tío. bien, yo creo, eh. Yo creo que sí, hace el pego, ¿verdad? Y aquí está el escaparate grande, grande, grande, con las lucecitas, los regalitos, las bolas, la nieve que he puesto. Qué mono, pero esto por la noche se verá mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, así con el store se vería así. Y luego sin el store, como os he enseñado antes, pero bueno, con el store así cuando esté cerrado... Resaltará incluso más <risas> Ya estaría la decoración Ya me habéis acompañado en dos días Decorando la atelier de moda Y pues nada, eh, hasta aquí el vídeo de ¿eh? hoy mi gente Nos vemos en el siguiente, os quiero un montón ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo Chao, feliz Navidad